Bueno, pues yo soy Rubén H. Bermúdez, soy fotógrafo, tengo 40 años y soy de Madrid. Yo soy Jason Fernando García López, eh, soy politólogo eh, y poeta y activista antirracista. Eh, nací en Colombia, en Cali, pero me he criado aquí en Madrid desde los 9 años y tengo 29 años. Bueno, somos los fundadores, o parte de los fundadores. No, pues eh, un grupo de gente nos juntamos y, y decidimos que nuestro nombre era Afroconciencia, pero era una marca que ya estaba registrada, eh, nos amenazaron con denunciarnos, propusimos invertirlo y nos dijeron que estaba bien así. Así que bueno, yo voy diciendo afroconciencia todavía en privado y en público pues digo a conciencia afro. Sí, y es una, porque ahí también la propuesta fue de, de Débora, porque era una canción de Phil Black, que es un grupo valenciano, de afrovalencianos, que estaba también Kenny, que es uno de los fundadores de, de United Man y está la canción afroconciencia, ¿no? Entonces ahí cogimos el nombre, pero luego sucedió esto de una persona después de dos años de vida dando caña y de alguna manera ya convirtiéndonos en referencia, de repente nos toca un día a la puerta de que, de que lo tiene registrado. Una asociación sin ánimo de lucro a nivel jurídico y principalmente nos, nos conseguimos como una asociación cultural. ¿no? Justamente ahora que pasamos a un proceso más de, de gestión, ¿no? porque vamos a abrir un centro cultural, vamos a tener el debate de pasar a cooperativa, ¿no? porque también nos interesa el hecho de dar, una mayor, o dar un mayor peso a la parte de la economía social. Entonces vamos este año, como el proceso de cooperativa no es tan fácil como es el proceso de la asociación, que simplemente redactas unos estatutos y lo presentas, la cooperativa lleva un proceso mucho más largo, entonces digamos que, que cre creo que vamos encaminados a ser cooperativa. Es 2015, ¿no? cuando Ana Cebrián nos, nos convoca a la comunidad afro de Madrid, gente que tenga algún proyecto artístico o empresarial, en un espacio público como era Matadero. Nos convocó y yo fui como un individuo sin conocer a nadie y me encontré pues, una sala de espacio público llena de gente afro que tenía los micrófonos y que también era el público. ¿no? Para mí fue eso un momento muy importante y revelador. Digamos. Eh, cuando acabó el evento, Ana Cebrián nos escribió a los participantes y nos propuso hacer crecer eso eh, todos juntos y juntas. Dijimos que sí, Jason, Débora de United Minds, eh, yo. Nos juntábamos a debatir qué podíamos hacer y, y que Matadero pues, nos sería un espacio. Y eso fue un poco el chispazo, ¿no? el inicio. Presentamos un proyecto y el proyecto nos lo aprueba Matadero y nos lo aprueba con una línea de financiación y con, con la sesión del, del espacio. ¿no? yo siempre lo, lo comento desde la perspectiva de, la, de, la, de las colas tan grandes que se hacía en, la, en los conversatorios que planteamos porque nosotros queríamos romper con la idea de que la persona negra en el espacio público simplemente estaba para tocar los tambores y para bailar. Nosotros queríamos también darle importancia a la música, a la música con conciencia, pero a la vez también que el negro, la persona negra, tuviera un espacio donde reflexionar, donde crear pensamiento. ¿no? Y en ese momento una de las preguntas que, que, que detonaba digamos, la conversación era la de ¿y tú por qué eres negro? ¿no? Utilizando el fotolibro de, del famoso fotógrafo. <risa> bueno, pero, pero era un embrión todavía, no había, no había fotolibro, era un proyecto. Es verdad. Pero sí que fue un, un festival catártico. Yo recuerdo a la gente coger el micrófono con lágrimas en los ojos y, y gritando cosas, ¿no? fue, fue memorable para nosotros y nosotras. Ya es un poco un mito, yo creo. Yo siento que, que de alguna manera eh, en una institución como Matadero pero más que la institución, eh, las personas ¿no? que estaban en la institución tenían un clima favorable a que este tipo de proyectos se introdujeran. No de alguna manera que fuera una línea, línea prioritaria o que estuviera presente en el debate que impulsó el 15M, ¿no? que fue un debate de apertura política en muchos sentidos, pero no en el antirracismo y tampoco como tal en la, en la lucha por los derechos de la persona migrante. Estaba presente, pero no como algo prioritario. Sin embargo, el clima social que, que, que de alguna manera se dio con el 15M, sí que propició que propuestas como Conciencia Afro estuvieran en Matadero, pero principalmente fue una persona, que fue Manuela Villa, que ella era la, la directora de, de, de, del Centro de Residencia Artística, y que en ese momento ella, por, también por su pasado relacionado con pasado de su padre migrante, que si no recuerdo mal, eh, tenía una sensibilidad para que se abriera, digamos, un espacio público a este tipo de proyectos. ¿no? Pero digamos que más que, más que el 15M eh, pro, propiciara esto, nosotros aprovechamos la grieta del 15M para meter este tipo de proyectos. Pues afroconciencia como tal solo existe en Madrid, ¿no? Pero sí que hay proyectos hermanos o primos o ecos parecidos, ¿no? O sea, siento Black Barcelona, por ejemplo, siento completamente hermano, ¿no? En Bilbao también suceden cosas, en Galicia están las afrogalegas... Sí, porque en ese momento estaba, o sea, había otro proyecto, principalmente ligado creo que más a la tabacalera, estaba ya también La Cúpula, que era un centro cultural, estaba el Festival Africano de Leganés, que ya se venía celebrando también. Había diferentes propuestas, pero creo que, que lo nuestro a nivel de magnitud y, y creo que el trabajo que había detrás y cómo encajamos todo eh, como tal, creo que nos había dado y la, principalmente la respuesta tan grande de la gente y una cuestión principal, ¿no? que es lo que nos diferencia de los otros proyectos, que lo hiciéramos en un espacio público del centro de Madrid. Yo era participativo y la gente que venía mayoritariamente era joven. Y yo al menos sentía una, un gran salto respecto a otros proyectos a los que también me acercaba, ¿no? que eran más políticos, más un rollo activista, digamos, entre comillas, Y aquí la efectividad estaba por encima de todo. Había como mucho cariño, amor, y eso impregnaba afroconciencia, y, y la sigue impregnando. Sí, o sea, se termina la residencia en Matadero, eh, por diferentes motivos. Eh, y, no, y tenemos un debate a la interna de, de cuál es el proceso a llevar o a realizar para seguir impulsando los proyectos que veníamos ya trabajando. ¿no? Y al final llegamos a la, a la, al consenso de, de no simplemente buscar un espacio propio, sino pensar en lo, a lo grande, ¿no? y en ese sentido pues, fue cuando ya empezamos a trabajar en, en lo que va a ser el Centro Cultural de Conciencia Afro, en el cual vamos a seguir con nuestro proyecto, pero también abra, abrir digamos, el espacio a otros proyectos. Uno de ellos es una librería eh, eh, de temática afro y de temática antirracista, que aquí en Madrid como tal no existe. Vamos a tener también espacio de coworking, espacio de oficina para otras organizaciones, eh, vamos a tener un auditorio también donde hacer charlas, debates, cederlo a otras organizaciones para que lleven a cabo sus proyectos. Eh, vamos a tener también una, un pequeño espacio de office y también una parte que, que en un principio, creo que también por la propia eh, forma, la lógica de trabajo en la que estábamos, digamos que de alguna manera no nos daba tiempo para ponernos a investigar porque era como hacer, hacer, hacer ¿no? y no tanto investigar, de ponerte a, a sentarte sino casi una investigación así participativa el hecho de dar más peso a la formación específica y a la investigación que vamos a tener dentro del Centro Cultural. Estamos en el camino de buscar, el apoyo lo estamos buscando por diferentes partes. En esta primera etapa como tal no hay una subvención pública que acompañe, pero estamos en, en ello. ¿no? Pero principalmente ahora nuestras vías de financiación están siendo el crowdfunding, va a ser crowdfunding, que ya le queda 13 días. Eh, préstamos de la propia persona de la organización que hacemos a, a, a Conciencia Afro, Préstamos de nuestro entorno, de, de gente de nuestro entorno que cree en el proyecto y eh, donaciones eh, de personas también de nuestro entorno y donaciones anónimas que nos han llegado a Conciencia Afro. No, o sea, creo que tú utilizas un término bastante potente, la comunidad de comunidades, ¿no? O sea, no a nivel de comunidad afro me refiero, ¿no? No es un, no es un proceso como se puede dar en otros contextos, ¿no? Eh, donde hay una comunidad afro más asentada histórica, históricamente, ¿no? O digamos en mayor número, ¿no? Aquí tenemos contextos o, digamos, orígenes muy, muy, muy, muy, muy variados. O sea, está el senegalés, está el dominicano, está el afrocolombiano, está el afroespañol, está el de Gambia. O sea, entonces, digamos que es una comunidad profundamente heterogénea, pero que de alguna manera desde conciencia afro intentamos ponernos nuestro granito de arena en la idea de esa construcción de una identidad colectiva una identidad colectiva que acepte esa diferencia, pero que de alguna manera nos unamos para, primero que todo, luchar contra el racismo institucional, que vengas de Gambia, vengas de, de República Dominicana, vengas de Colombia, lo vas a sufrir, dependiendo también de tu clase social, de, del dinero que tenga tu familia, de si tienes papeles o no, va a ser diferente, pero todas vamos a sufrir el racismo en algún momento de nuestra vida. Entonces, ligarnos a, a esa identidad colectiva para defender nuestro derecho frente a ese racismo, pero también, de alguna manera, en crear un espacio, una conversación en la cual podamos rescatar esas herencias eh, culturales fuera de la idea del racismo, ¿no? para construirnos fuera de, de, esa, de, ese, de ese marco y construirnos desde nuestro propio marco e intentar como darles elementos a esa identidad colectiva. Sí, sí, sí. Pues en afroconciencia, al principio del todo, pues igual éramos cinco o seis personas y siete, ocho, ¿no? Y preguntábamos qué, qué, qué quería la gente, qué, qué necesitaban, ¿no? Y algo que se hablaba mucho era, cuando nos piden los papeles, cuando tenemos algún conflicto con la policía, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿qué podemos hacer, no? Y había un grupo de gente que son los... juristas afroeuropeos. afroeuropeos que tienen un gabinete de abogados ya con un pasado y un recorrido largo, y tenemos un acuerdo con ellos y damos un servicio jurídico a la gente que tiene algún conflicto. Digamos que la parte, digamos, desde Conciencia Afro de intentar eh, plantear ¿no? la, la, la cuestión de la denuncia la hacemos desde ahí. O sea, porque también, y esto es un debate también a la interna de Conciencia Afro, siempre ha sido un debate de, de, de, cómo, de cómo defender nuestros derechos sin convertirnos en una asociación activista. O sea, cómo... Como el ligar o situarnos en un lugar que es la creación cultural, como forma de empoderamiento y no conciencia afro como una constante organización de denuncia, como puede ser racismo Madrid. ¿no? Sino que nosotros, digamos, ocupamos otro espectro de, de lo que es la, la conformación del movimiento antirracista, si se podría decir, ¿no? Sí, se podría decir, pero. Hay, hay debates, hay, hay sí. debates internos. De hecho, cuando hablas de esos tres ejes. Eh, siempre ha habido como tensiones entre nosotros, ¿no? amistosas pero tensiones y pues hay que definirnos, pues no hay que definirse igual, ¿no? lo más inteligente quizás sea dejar espacio para que la gente como que ese tipo de definiciones y limitaciones yo siempre he estado un poco a la defensiva como para dejarnos ser ¿no? hacerlo más terrenal, ¿qué necesitamos? ¿qué necesitamos? y la gente da opiniones y hacemos y luego ya habrá un marco general donde alguien estudioso quizás nos pueda colocar en un sitio o en otro pero intentando evitar encerrarnos. Que creo que es, es una tensión creativa. Sí, ¿no? está, bien, sea, está bien. Nos permite pensarnos y cómo renovarnos, o sea, que al final somos un, un proyecto en continuo proceso de ampliación o de cierre en algunos momentos. ¿no? Entonces, creo que está bastante bien. y en la parte más del, del reencuentro de la, de la, de la memoria, ¿no? creo que también justamente ahora mismo desde Conciencia Afro, pero en este caso lo estoy elaborando yo un taller sobre amnesia colonial, ¿no? en plan de poder de alguna manera tener un debate sobre la idea de memoria y una de las cuestiones que siempre planteamos, sabiendo que son hechos históricos diferentes, ¿no? pero cuando se habla de memoria histórica siempre nos referimos a la idea de memoria histórica restringida a la cuestión de la guerra civil, ¿no? y nosotros desde el movimiento antirracista buscamos que esa idea de memoria histórica se amplíe a la cuestión del de pasado esclavista y colonial de, de España, de este país, ¿no? y en ese sentido tenemos un debate por todavía por profundizar, se están abriendo bastantes eh, cuestiones, pero, pero siempre desde una parte, ¿cómo decirlo? no comprometida políticamente con las comunidades racializadas, inmigrantes, que viven en su día a día las violencias que provienen de ese pasado colonial, sino que se queda simplemente en departamentos de estudio. En un día un investigador, un artista que tiene una gran idea que quiere estudiar la memoria colonial de, de, de este país, pero nunca, casi nunca existe esa conversación entre cómo ese artista, ese investigador, hace una devolución a las comunidades que están activas y que están denunciando cómo ese pasado colonial de esclavistas afecta nuestro día a día. Casi nunca hay esa, esa conexión. Entonces, nosotros queremos hacer esa conexión. Queremos que haya una discusión, un debate sobre racismo, pero teniendo en cuenta el racismo como un desarrollo histórico que está relacionado con el pasado colonial y esclavista de, de esta ciudad y este país. Entonces, de alguna manera, desde este taller de amnesia colonial, vamos a intentar tratar este, este tema de una parte, digamos, lúdica desde una parte pedagógica pero de una parte comprometida con todo lo que se está moviendo desde el movimiento antirracista sí y también para darle a la gente o sea nosotros y nosotras pues eh, por pues marco identitario digamos o algo así no o sea tú de dónde eres español y, o colombiano y tus padres tal, y, y tú porque eres negro no como si esa idea de españolidad y negritud eh, pues eran antagónicas cuando históricamente pues no lo es no creo que es importante rescatar esto Sí, pero había un punto, yo creo, en esa tensión constante de conciencia afro, de afroconciencia, de, de no hacer activismo, de no estar enfadados y no estar en constante queja, ¿no? sino también proponer, hacer y los festivales es una celebración de nuestras negritudes, es un encuentro entre diferentes gentes que somos negras y que este día lo vamos a celebrar sin necesidad de quejarnos, sino este hecho de celebrar es que estamos aquí, que lleva mucho tiempo y... Y no me voy a ponerme a quejar ahora, me voy a poner a cantar y a celebrar, ¿no? Algo así. Sí, o sea, Rubén lo explica muy bien y por eso me ha convencido hasta ahora. Eh, que, <risa> <risa> que es el hecho de, en vez de denunciar, celebrar a Kwame Kruman, a Angela Davis, o sea, celebrar a nuestros, a nuestras ancestras, y no tanto el denunciar, porque eso ya lo están haciendo otras y otras organizaciones. Entonces nosotras estamos en otra, en otra línea y por ahora me, me, ha, me, me, está, me convence. O sea, <risa> yo creo que convivimos, ¿no? O sea, Jason es politólogo. Eh, la política está muy presente todo el rato en lo que hacemos, ¿no? y yo creo que la parte cultural, que él también es poeta, ¿no? Eh, o sea, no sé cómo explicarlo, pero yo creo que se relacionan y hay una tensión bonita y, y intentamos que todo tenga cabida, y hay líneas rojas, claro, y hay enfados a veces, pero nos hace avanzar, digamos. Claro, o sea, la... Claro, o sea, la, la cultura es política. O sea, la cultura es profundamente política. Lo que nosotros nos posicionamos es desde la cultura y no tanto desde la parte más partidista eh, o constantemente de, de mecanismos institucionales, que, que también, pero lo hacemos desde la cultura, ¿no? O sea, desde la cultura, desde un centro cultural que pedimos y exigimos y, y, y creamos y luchamos para que. Eh, la programación de los diferentes centros culturales públicos de, este de, esta, de esta ciudad se parezca más a la ciudad que es, y no simplemente sea de alguna manera como justamente ayer escuchaba al pensador eh, gitano Helios Garcés, ¿no? una reproducción constante del tejido cultural de una conciencia profundamente blanca y que, no se, eh, y, se, y que no se plantea como blanca, pero es profundamente blanca y esto yo lo he visto en diferentes procesos, me acuerdo una vez, que siempre lo cuento, cuando se estaba haciendo el Plan de Cultura du durante el Ayuntamiento de Carmena, eh, todos los agentes culturales importantes de la Ciudad de Madrid y tal, y yo era la única persona no blanca, y había otro al final. Y, es, y, estaba, y estábamos ahí, porque otra persona blanca nos abrió el espacio, ¿no? Y yo dije, estáis construyendo, se lo dije ahí, estáis construyendo el Plan de Cultura de la Ciudad de Madrid, y aquí solo hay dos personas no blancas y nos hemos colado, ¿no? O sea, ¿eso qué hace? Que de alguna manera se reproduzca y se invisibilice una parte de la ciudad constantemente y nosotros esa lucha contra esa invisibilización la hacemos desde la cultura porque lo conseguimos como, como una, un arma política, como un arma de transformación. Por ejemplo, ahí también está nuestra tensión. A veces Jason dice ¿cómo es? Eh, que todo el movimiento antirracista necesita de productos culturales pues para mí es al revés, ¿no? o sea, para mí el producto cultural va por encima y trasciende al movimiento antirracista y pues lo pueden utilizar o no, o lo que sea, ¿no? pero como que la cultura está por encima. Pero pues, nos llevamos muy bien, nos queremos incluso y hacemos un montón de cosas. Pero, pero siempre ha sido así, quiero decir, no recuerdo una etapa de conciencia afro que no estuviésemos en crisis o, o en tensión, cuando no pasaba algo pasaba. no, estamos parados porque no sé qué, no, ahora estamos pensándonos porque no sé qué. siempre estamos así, pero, no dejamos de hacer tampoco, ¿no? Como todo, todo, como todo es complejo, ¿no? Hay muchos factores que se interpelan, ¿no? Pero pues el racismo estructural puede ser el principal, ¿no? Damos clases en colegios, institutos, universidades o talleres y vas a una clase de colegio y hay mucha gente muy diversa, ¿no? En el instituto se mantiene, en la universidad no. O sea, hay un 80-20, el 80 -20, son las personas blancas, ¿no? Eh, o sea, hay muchos factores que pueden afectar Sí, no, o sea, hay una cuestión también que se lo recojo también a ellos, ¿no? Que es una, pero que es una idea, de, digamos que defendemos del propio movimiento antirracista, que es el hecho de que hay una conciencia muy instaurada de clase, de desigualdad de clase, desigualdades de sociales llegada a cuestiones materiales. Hay una conciencia bastante desarrollada gracias al movimiento feminista de una igualdad en términos de género. Cada vez hay más conciencia en términos de, de disidencias sexuales, LGTBI, ¿no? pero hay todavía muy poca conciencia a nivel de desigualdad en términos de, del eje racial, una conciencia antirracista. Y eso hace que a la hora de plantear políticas de igualdad se tenga en cuenta la parte de género, se tenga en cuenta la, la cuestión de clase en algún momento se tenga en cuenta, se esté empezando a tener en cuenta la parte de las disidencias sexuales, LGTBI, pero la conciencia racial siempre queda fuera de esas políticas de igualdad. Por tanto, todo este tipo de espacios, digamos, de representación, cuando se piensan, se piensan constantemente sin nosotras. Y cuando, de repente, desde diferentes lugares, porque lo hacemos en diferentes lugares, llamamos la atención sobre la ausencia de nuestras voces, de nuestra narrativa y de nuestra demanda en esos espacios, lo que suelen hacer es coger a alguien que no les hace mucho ruido. Alguien que ni siquiera haya pensado que no haya desarrollado su conciencia antirracista, pero tiene un color de piel diferente al de todas las personas que están componiendo esa junta directiva, ese espacio de representación, pero no les ocasiona ni, ningún tipo de ruido. Entonces, de alguna manera, actualmente estamos ante una sociedad que tiene una nula conciencia sobre lo que es la desigualdad racial en, en, en España cómo se ha reproducido históricamente y cuando hay esos atisbos dentro de espacios que empiezan a reflexionar de esto estos espacios acaban cayendo en lógicas que ya se dan en otros lugares que la lógica del tokenismo cogemos a una persona de un color diferente pero esa persona no tiene ningún tipo de trabajo, ningún tipo de conciencia antirracista y por tanto no nos va a resultar en ningún, ningún momento incómoda porque no nos va a cuestionar, ya le hemos puesto aquí y realmente a la persona que le va a devolver o la, a la que le tiene Digamos, de alguna manera que rendir cuenta es a esas personas, no a un movimiento antirracista o a una, una conciencia antirracista que sí que tenemos otras, ¿no? Y no sé, luego si hablamos de espacios culturales, pues, pues hay sesgos, ¿no? Eh, hay en familia donde decir que no, yo quiero ser artista, quiero trabajar en cultura, pues quizá no sea aceptado, ¿no? Porque no genera dinero porque es una carrera muy difícil. ¿Quién se puede permitir hacer esto, ¿no? Eh, también creo que la audiencia en España hasta ahora siempre ha sido blanca entonces, aunque hagas una película, si no tienes público es difícil que tengas éxito y que te puedas dedicar a ello o sea, como que hay varias, todo lo que ha dicho Jason es cierto, pero hay más ejes que afectan a esta situación ¿no? tú ves los Goya, ¿no? una foto de los Goya, son, todos y todas son blancas hay una persona quizá, no y ha ganado Goya, pues, haciendo de, pues nominado o nominada, pues haciendo de prostituta o de persona que, que es un violador o que es un delincuente etcétera etcétera ¿no? entonces como que se nos encasilla en unos lugares y tratar de salir de ahí es difícil O sea, bueno, ya han pasado cuántos años? ¿Cinco? ¿Seis? Cinco años. Cinco años. Oh, o sea, yo, yo veo cambios. No sé si es mi propia percepción que me ve afectada por mi práctica pues es que realmente ha habido cambios en el lugar en el que vivimos. ¿no? Pero yo comencé el proyecto tú porque es negro en 2014 y me sentía, no es que lo fuese, pero me sentía como una especie de pionero que estaba ahí buscando en un lugar donde solo había estado yo. ¿no? Y digamos que ya no es así yo cada vez veo más y más y más y más escenas de diferentes personas que están haciendo cosas eso es o sea yo hago un libro y lo pongo encima de la mesa y puede hablar de racismo pero viene otra persona y hace un disco de pop de que le gustan las mariposas y comer helado por la noche y es una persona afro otro tipo de persona y lo pone encima de la mesa y de repente ya pues algún día los ya no podrán de no podrán no mirar a todo lo que está sucediendo no yo bajo a mi barrio vivo en cuatro caminos. o sea La gente no es blanca, hay gente blanca, claro, pero somos muchos, somos muchas, muy diferentes y hay un grupo de gente que está haciendo música, otros que están rimando allí y otros que están jugando a un juego tradicional que lo mezclan con no sé qué historia y hacen no sé qué cosa. Eso es lo que está pasando, que tenemos voz y la usamos. Sí, y creo que también siempre... Creo que siempre ha habido diferentes niveles de intentar cambiar los imaginarios, ¿no? pero se ha puesto principalmente la fuerza históricamente en la parte de sensibilizar a la sociedad mayoritaria. Y eso nosotros lo hemos cambiado de conciencia de afro desde un principio, con la idea de lo afro está en el centro, que creo que resume muchísimo nuestra labor de impulsar y crear un marco, crear un espacio, un clima en el cual las personas afro nos creamos con la posibilidad de ser creadores culturales ¿no? y, que, y que nos sintamos con la confianza de ser creadores culturales y a partir de ahí crear una red que nos vayamos impulsando y de alguna manera empujando a estar en diferentes espacios. El, para mí, digamos que, ya digo, los diferentes niveles eh, se complementan y creo que por supuesto suman, ¿no? pero nuestra labor y creo que es una labor que vamos a seguir haciendo es el de empoderar a los nuestros. Para que haya cada vez más de los nuestros y de las nuestras eh, intentando cambiar este imaginario. No tanto campaña de sensibilización, porque eso ya las grandes ONG se, se encargan de ello. Nosotros nos encargamos de empoderar a la nuestra, que la nuestra sienta que, que son, digamos, sujetas de derechos, sujetos de derecho, porque eso es lo que, lo que yo siempre como que intento hacer. De, respetando los contextos y demás, ¿no? pero que creo que lo que estamos haciendo, no simplemente Conciencia Afro, sino mucha, mucha gente en diferentes partes de, de España, que es crear nuestro propio renacimiento de Harlem. ¿no? Para que hubiera un movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, hubo un cambio cultural y de conciencia donde la persona negra se ponía como un sujeto de derecho, el nuevo negro que se llamaba. ¿no? Nosotros estamos creando digamos también desde la parte de la Conciencia Afro digamos un marco donde la gente tenga esa conciencia y reclame ese cambio imaginario, pero a nuestra gente, no tanto la sociedad mayoritaria blanca. Yo, también, o sea, yo siempre me he sentido más cómodo en algo más pequeñito, más familiar, que no pierdas espíritu que nos está comentando todo el rato de un grupo de gente que hace algo, que, que le pregunta a la gente qué si quiere hacer algo manejable, digamos. Algo que crezca como está creciendo ahora, pero que no se nos vaya de las manos ¿no? y se convierta en una casa de ese tipo. Claro, es que son cosas diferentes, o sea, por lo menos desde mi parte, yo sí abogo por la institucionalización, pero no por la institucionalización de Conciencia Afro. O sea, abogo por tener nuestros espacios autónomos, que tengan su propia independencia, que no dependan de, de, de gobierno de turno, que no esté, digamos, simplemente eh, de, compuesto por funcionarios públicos y funcionarias públicas, sino que sea un espacio autónomo y que de alguna manera permita crear una conciencia más crítica. El hecho de que te institucionalices al final hace que pierda mucho de tu acervo de transformación social, ¿no? Pero sí abogo porque haya espacios de representación y de discusión política sobre los derechos de la persona africana y afrodescendiente. Por ejemplo, ahora mismo estamos en el marco que ya queda nada para que se termine el marco del diseño internacional para los afrodescendientes, donde los Estados miembros de las Naciones Unidas tienen que cumplir todo el plan de acción que, se, que lleva aparejado este, este diseño. ¿no? España prácticamente no ha hecho nada ¿no? y no tenemos tampoco digamos, tantos espacios como para reclamar que se cumpla con ese plan. entonces yo sí abogo por una parte de espacios de conversación, como puede darse, aunque no es simplemente de la comunidad afro, pero como puede darse desde la Dirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad Nico-Racial, que está Rita Bosado, pero que de alguna manera nos sirva la, a la comunidad, por ejemplo, y esto ya digo, es salvando la distancia tal, ¿no? está la, el Consejo Estatal del Pueblo Gitano. ¿no? O sea, A mí, a nivel personal, me gustaría que hubiera más adelante un consejo estatal para personas africanas y afrodescendientes donde pudiéramos debatir cuestiones de memoria histórica, que, eh, que haya referencia en un libro de texto para, para nuestra, nuestras infancias y demás, ¿no? pero esto es una cosa y conciencia afro es absolutamente otra y esto tiene que crecer a nivel de, de crear cultura, de crear conciencia desde un lugar que tiene el diálogo pero no es la institución. Bueno, hemos aprendido para empezar a hacer un festival, ¿no? O sea, somos súper, vamos, y somos, ¿no? Pero en el principio, súper, súper amateur. O sea, yo, una cosa que he aprendido es que las cosas las hace la gente. O sea, nosotros hacemos un festival como, como el festival que hacían en mi pueblo lo hacía un grupo de gente también. Y para mí siempre ha sido como esa gente que hace cosas, ¿no? Esa gente que hace películas, esa gente que hace libros, pues, podíamos ser nosotros y yo creo que el haber hecho Afroconciencia o haber sido partícipe de hacerlo, me ha enseñado que yo también puedo hacer, ¿no? Y para mí esa es como la gran enseñanza que hay de cara a la gente, que nosotros podemos. No sé. Sí, o sea, creo que principalmente, o sea, lo que sí, lo, lo que nos da, por lo menos a nivel personal, lo que me ha dado a mí conciencia por los festivales es el reforzar esa identidad colectiva que estábamos hablando antes, ¿no? O esa esa, esa, esa pertenencia a una comunidad súper heterogénea, con ganas de hacer, con ganas de crear, con ganas también de compartir la parte, digamos, de, de llorar, de, de, de, de, de la, la mierda que, que hay en este, en este mundo, pero principalmente de, de crear. ¿no? Entonces, conciencia Afro, de, de alguna manera, para muchas personas eh, se ha convertido en hogar, en hogar y de allí... Además, el primer año, recuerdo, ¿no? Que nacieron como, de, el primer año nacieron dos o tres organizaciones de gente que se encontró en, en el festival, ¿no? Y eso, eso es súper super bonito, ¿no? Pero cada año es una experiencia nueva, o sea, yo lo vivo como si fuera el primero, porque además se acerca gente que otros años no se han acercado, ya hay como gente que todos los años viene, ¿no? Pero hay otro, todos los años se acerca, digamos, gente nueva y para mí es es, no sé, o sea, siempre los domingos en mi casa termino como como con mucha alegría. Y otra cosa también, que hay mucha gente de familias súper grandes, principalmente de Guinea, que se acaba encontrando con el tío que llevaba 10 años sin ver. O sea, es como, o sea, al final Conciencia fue el festival se ha convertido en una forma, en un encuentro familiar que, que de alguna manera tiene como excusa el bailar, el atender a una charla, el comprar, porque también está la parte que nos parecía muy importante de visibilizar los proyectos de emprendimiento social de las propias personas africanas y afrodescendientes, o sea, conciencia afro en, en algo, digamos, que, que un pequeño grupo ahí está impulsando, eh, de alguna manera siempre se desborda, o sea, siempre es algo que, que nosotros... Ponemos algo ahí y siempre se acaba desbordando. Sí, o sea, es un lugar de encuentro y un dinamizador, lo que decía él, ¿no? O sea, veo las fotos del primer año y digo, hostia, no se conocían. O sea, están ahí de espaldas estas personas que ahora eh, han montado esto otro y ahí están funcionando y, no sé, estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho. Bueno, tampoco soy pionero, ¿no? Yo lo que creo que pasa es que ahora existe internet y es más fácil tener visibilidad. Eh, antes de escribir el mío, recuerdo haber leído Cómo ser negro en Arrabaca y no morir en el intento de Paco Zamora, por ejemplo, ¿no? Y hablar con Antunmito así y irme a su biblioteca y dejarme un tomo de libros escritos por afroespañoles o alrededor, o como nos queramos llamar, eh, que estaba antes que yo. Entonces yo no soy pionero de nada y me gustaría dejar claro esto. ¿no? Reacciones, muy bien. O sea, yo estaba como explorando mi negritud, eso es lo que estaba haciendo, inseguro y sin saber muy bien dónde iba, ¿no? Como echando balón y corriendo detrás de él, si me encontraba en defensa, pues intentaba regatear y así. Y conseguí publicar el libro gracias a una década que me dio un banco. Y, joder, no exagero, ¿no? Pero semanalmente o cada dos semanas recibo un mail o algún tipo de mensaje de alguien que me dice que estoy contando su vida y que es muy emocionante, que necesitaba leer esas palabras por escrito, que muchas gracias. Y puede ser de aquí, del territorio español, o puede ser de Colombia, o puede ser de Perú, o puede ser de Detroit. bastante... Eh, no sé, es muy bonito. Está muy bien. Y de crítica pues, también ha ido muy bien. Es que en realidad ha sido un éxito a todos los niveles. Y a veces pues, me genera dudas ¿no? de si realmente tiene calidad el producto, o es que el tema es novedoso, o, o qué sucede. ¿no? Pero muy bien. Y es que yo he olvidado eh, la otra parte, ¿no? La parte negativa, o sea, salimos en el país en 2015 antes de que el libro estuviese publicado y cometí el error de leerme los 188 comentarios que había debajo eran todos terroríficos, ¿no? Moja que está ahí cuidando a mi peque, no sé lo que recibe o deja de recibir, pero unas balas, ¿no? Encima de su nombre, eh, caricaturas de monos, etc. O sea, hay una parte que reacciona de manera muy violenta hacia nuestros, nuestras cosas, ¿no? Y, y con el libro sí que son todos flores y casi nadie dice nada malo, lo cual también me hace pensar a veces que en la crítica fotográfica, digamos, que tradicionalmente es muy racista, ¿no? eh, el medio fotográfico, hay gente que no se atreve a posicionarse por no ser acusados de. Ah, no le gusta el libro de Rubén, mm, tal. O lo que dice Rubén no le gusta, tal. ¿no? Y ahora con la peli, porque he hecho una peli. Eh, Ahora sí, ahora, ahora a mí me gusta más lo que está pasando ahora, ¿no? que hay como dos formas, hay gente que encanta la película y gente que le parece muy, muy mala, y eso para mí siempre ha sido mi escenario ideal, como esa tensión otra vez y producir algo en alguien. Sí, sí, o sea, lo que comentaba un poco antes, de que no hay una reflexión sobre las desigualdades en términos raciales, que prácticamente se, se trata um, desde, digamos, desde los, los espacios progresistas o la, los espacios de izquierda, se trata como algo complementario a la, a la desigualdad de clase o a la, términos, digamos, de, de lucha de clases, pero no se habla eh, de una complementariedad o incluso a, como algo constitutivo del desarrollo del capitalismo como si lo trata... Es robinson en su, en su en su libro capitalismo bueno en su concepto, en el concepto que desarrolla eh, de capitalismo de capitalismo racial ese tipo de debates aquí a nivel de españa no, no no no han llegado están llegando todavía quedan todavía por madurar y también lo que hablaba también un poco no la ausencia de personas migrantes y racializadas con conciencias en los espacios de decisión en los espacios de debate al final Hace que nuestras voces no estén representadas y cuando se marcan las prioridades de la agenda política de la de institución partido medio comunicación de, de turno no hay nuestras voces porque no hay nadie que esté de alguna manera llevando todo lo que estamos impulsando de diferentes lugares eh, la, las razones que, que suele digamos, suscitar es como. Siempre es un, yo siempre lo veo como relaciones silenciosas. O sea, como. Gente, lo comparte principalmente gente del movimiento antirracista y gente, digamos, que no son tanto del movimiento antirracista y que ocupan espacios de poder, lo leen y te hablan por privado, pero no, no, no, no, no, no, lo, no lo significan, ¿no? Porque no quieren, no quieren comprometerse. No quieren comprometerse con que, hostia, Jason, he leído esto, tal, lo voy a. No, no, no. O sea, porque a la hora de la verdad no hay un compromiso real con lo que están leyendo y simplemente es un compromiso de un WhatsApp, un, un telegram de oye, me ha me gustado mucho tu artículo, y ya está, y ya está. Ese es el máximo compromiso que, que quieren adquirir. Pero claro, eh, por desgracia de ellos y de ellas, cada vez somos más personas empujando y va a haber un momento en el que o se comprometen o se van de donde están, porque es que no hay digamos, ningún tipo de posibilidad de que estén dando la espalda o que se estén poniendo de lado constantemente este tipo de personas. Entonces, de alguna manera suscita eh, bastante interés, pero todavía falta ese compromiso. Y, o sea, completando esto, también esa, esa parte es que, que me parece muy, muy importante ¿no? de visibilizar que el hecho de que nos, nosotras estemos más empoderadas, que, que saquemos más proyectos adelante, de alguna manera, despierta a los otros. O sea, y eso, eso me recuerdo muy bien de un intelectual súper respetado con un montón de seguidores en, en redes sociales, ¿no? Que, que me dijo directamente a mí, Jason, vale, apoyamos la lucha afro, la lucha negra. Pero, ¿y qué hacemos cuando se despierte el monstruo? ¿No? O la excusa también está en la parte de ya llegará vuestro momento, ¿no? O sea, ahora era... no toca, ahora no toca. ¿Cuántas vale. veces hemos oído eso? Ahora no toca. Bueno, muy bien. Entonces, como vale? Pues claro, el monstruo siempre para nosotros siempre ha estado ahí. O sea, tú no lo has visto porque ocupas una posición social como un intelectual blanco con cierto prestigio y te han atacado de otra manera. Pero a nosotros nos atacan constantemente y lo vivimos prácticamente en silencio porque, claro, y esto afecta a una cuestión también que es primordial, ¿no? Y que también en la parte de la cultura de alguna manera hace un trabajo importante. O sea, muy pocas personas, muy pocas personas que sufren agresiones racistas denuncian. Porque no, primero que todo hay una desconfianza absoluta en la institución. Pero, tercero que, segundo que todo, hay una normalización de las agresiones racistas. Porque se creen que creemos que es normal, ¿no? Porque muchas veces hemos sufrido agresiones racistas y hemos dicho, bueno, ya está. está Los lo normalizamos, ¿no? Entonces, también la cultura crea esa conciencia de decir, esto no es normal. Creo que, que esa parte que, que, que nombraba Rubén, que el hecho de que nosotras saquemos, creemos, visibiliza también esa otra parte de, de, de España, de nuestra sociedad, que es racista, que está muy cómoda siendo racista en el silencio y en la agresión, porque la, otra, porque la víctima va a guardar silencio, pero que nosotros de alguna manera despertamos y decimos ¿no, no hicisteis que España no era racista, y esto, y esto, y esto, y ya vienen tan... ya y ya el tercer camino que suelen coger, ¿no? el despierta de la bestia, el, la parte de eh, no es vuestro momento, y el tercer eh, camino que suele coger ciertos sectores eh, progresistas intelectuales de izquierdas eh, es el de son casos aislados, que es el, el tema en plan, no, es, esa no es la, nuestra representación de la sociedad madrileña que somos súper abiertos tal, tal, tal, entonces... Sí, pero pues, siguiendo por ahí es, es un poco do doloroso incluso, ¿no? porque tienes amigos blancos de izquierdas con los que has compartido un montón de cosas y... Y hablan de esto como política identitaria, o utilizan el término walk como, como burla, ¿no? Y te hacen responsable a ti de que, de, del auge de la extrema derecha y cosas así, como bien dice Jason, como si no estuviesen antes, ¿no? Pues en este barrio es donde yo me pegaba mis carreras hace 20 años, que estaban y, pues ahora es un, el partido se ha partido en tres, pero esa parte siempre ha estado existiendo y, y no son pocos, como podemos ver, ¿no? y te hacen responsable a ti y ¿dónde me posiciono ahora? ¿dónde me coloco? Si hablo de mi negritud, hablo del racismo, eh, esta gente riéndose en redes de, de todo el movimiento afro, del término racializado. Esa forma de, no sé, de, despre de desprestigiar y de tratarnos como, como infantiles, otra vez, por parte de la izquierda, es, para mí es dolorosa. Porque impregna todo porque el racismo no nace con la extrema derecha, impregna toda la sociedad, toda la sociedad. Se manifiesta de diferentes maneras por los diferentes actores políticos, de actores política pero impregna toda la sociedad. Entonces, los, está muy claro cómo funciona la extrema derecha, pero cada vez digamos que cada vez hay más que se quitan la máscara y, y dicen directamente ¿no? que son racistas, directamente, pero es una cuestión que impregna toda la sociedad el racismo. ¿no? Entonces, creo que, que nuestro trabajo hace eh, que tengamos esa conversación pendiente, ¿no? pero que a la vez, que co como bien dijo Rubén, es algo muy violento constantemente. Hablar de racismo es una cuestión violenta, porque incluso a nivel personal, ¿no? o sea, muchos, muchos amigos de mi entorno eh, se alejan porque sienten que yo estoy tocando algo que, que no es así. Sí, en plan claro, o sea, pero yo también me alejo de muchos amigos que digo, tío, <ríe> ya está. <ríe> ya está. está. <ríe> <ríe> o sea, hay, hay un momento dado que, que, que hablar de racismo y posicionarte eh, desde una posición antirracista hace que, que tu vida cambie absolutamente, ¿no? En términos de conciencia, pero también de cortar lazos con mucha gente que era tu amiga, incluso parejas, o sea, es algo, algo complejo, ¿no? Y de alguna manera todo ese proceso es complejo, desde la cultura creo que es un poco más ¿no? Sí, pero estaba escuchando hablar y estaba pensando, ahora voy a decir que en reacciones a mi libro pues amigos de toda la vida, un silencio enorme ¿no? cuando tú ves, compartes algo, yo que sé tienes un pequeño éxito, sabes en un periódico o algo así tienes, te comparten tu publicación 800 personas y conoces a, a 150 ¿no? Y mis amigos, estos lo están viendo, ¿no? Lo estoy viendo compartir otras cosas y aquí no hay ni un like ni nada. Y cuando nos vemos, no me dicen nada de todo esto. Y están viendo mi gira, digamos, y qué pasa, ¿no? ¿Qué sucede? Hay. O sea, que sí, que la cultura lo puede hacer más blandito o más accesible, vamos a decir, más que blandito. Pero aún así, hay posiciones enconadas y. y es lo que hay. Y convives con ello. Sí, o sea, dentro del, de Conciencia Afro teníamos tenemos el proyecto de Afronterizos, que es el espacio educativo, ¿no? Que principalmente funcionó los dos primeros años. Los, los otros años ha estado como ahí reconfigurándose. Y en, ese, en esa experiencia hicimos una publicación para, para que otra persona implementaran estos talleres, ¿no? Que era reflexionar sobre sobre bueno, sobre el racismo. Eh, pero de diferentes maneras, ¿no? o sea, desde la parte de la, cómo nos representaban en videos, cómo se representaba a, a las comunidades en las revistas de moda, en revistas en los periódicos, también digamos, la, la, la otra parte a nivel de, de referentes históricos de nuestras comunidades, porque aquí hay una cuestión que nos encontramos, ¿no? o sea, que nosotros íbamos con un material, con un material eh, ligado a la infancia y la juventud afro, y nos encontramos con un aula absolutamente diversa. Entonces tuvimos que ampliar el material, ¿no? que hablara también a la infancia y juventud del pueblo gitano, a las la, la familias que vienen de Latinoamérica y tienen esa relación con, el pueblo, con pueblos originarios, y tuvimos que ampliar ese material. entonces Toda esa experiencia está en nuestra, en nuestra publicación y principalmente lo que nosotros hacemos es llevar a cabo estos talleres en diferentes eh, aulas, en esta aula, en, en el momento de Matadero venían los colegios a Matadero y nuestra idea es que dentro del Centro Cultural sea también un espacio donde colegios, eh, institutos eh, vengan al, al Centro Cultural a, a, a hacer estos talleres, pero nosotros también ir allí a, a hacer estos, esto, este tipo de, de talleres. No, pues siempre me invita, ahí sí siempre me invita a un profe que, o una profesora que, que tenemos sintonía, ya es diferente y ya son adultos, o sea están ahí porque quieren escucharte, mi, suele ir muy en mi caso suele ir muy bien, la experiencia siempre es buena, es, son los colegios, son los profesores de los colegios los que me da vértigo, digo a ver quiénes son estos y qué me voy a encontrar, ¿no? Sí, ¿no? porque suele, cuando va, yo he ido a la, a la universidad, suele haber un trabajo anterior por parte del profesorado, a sus alumnos y alumnas que, que de alguna manera tienen un poquito más de nociones, no, no es un de repente. ¿no? Entonces sí que yo sí he, he tenido varias buenas experiencias en el sentido de que, de que hay interés por lo menos, ¿no? Luego, lo, también lo típico, o sea, que te encuentras con gente que, que a pesar de haberlo explicado con las mejores palabras posibles eh, no, enten, no entendieron nada y, y se complica un poco, pero es normal. Se complica. Y esta parte de, de, de referente a lo continuo, lo que sí me falta es ese feedback real, ¿no? De decir, vale, ¿no? Que sí lo tuvimos con, con el aula que hicimos el proyecto de la publicación, ¿no? Que fueron cuatro talleres y los cuatro talleres pudimos, digamos, conectar con, con los alumnos y con las, las alumnas y nos preguntaban, digamos, sus preguntas, ¿no? En plan, decía una chica, ¿no? Y yo que soy blanca, ¿qué? ¿Qué hago, ¿no? O sea, tal. Y ese tipo de cuestiones simplemente te lo da cuando no simplemente es un taller de un día y se acabó, sino que sea un ciclo de talleres tres, cuatro mínimo para poder de alguna manera conectar con los alumnos, que bajemos un poco las armaduras y que podamos hacer preguntas que en un principio así de primera pueden resultar muy incómodas, pero ya con la confianza eh, puede resultar un poco más, más, más fácil y eso es lo, lo más valioso para mí. Existió y existe, un, hubo un proceso eh, que, que, que terminó en la, en la construcción de un espacio político a nivel estatal que se llama Comunidad Negra Africana y Afrodescendiente en España, que es SENAE, que tenía, era la unión de diferentes personas negras de diferentes partes de España a través de una estructura, que eso es algo que llevamos intentando eh, llevar a cabo desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y en un principio esa era, digamos que era la traslación, porque eh, cuando fue el asesinato de George Floyd, eh, las calles de Madrid se llenaron de gente y eso lo organizamos desde, desde Senae principalmente. Había otras organizaciones por ahí, pero principalmente ahí, los que convocaban... Perdona, y era pandemia. Yo recuerdo ir y todos con miedo. O sea, era el momento duro, duro de no tocarnos casi y, y, y fue, fue un desborde. O sea, era enfrente de la Embajada de Estados Unidos y era como el típico carril que te dejan y no, no, no. Somos muchísima gente y fue muy emocionante, lo recuerdo. Sí, o sea, yo creo que una de las grandes manifestaciones antirracistas en los últimos tiempos. O sea, seguramente antes ha habido, pero esa fue, fue fundamental, ¿no? Entonces, de alguna manera, no, esa conexión con Movimiento eh, no se da como tal, de conversación, de, de poder, digamos, hablar, de ver cómo podemos eh, aunar estrategias. Eh, pero sí que hay ese compromiso con, con, con la vida de las personas negras en, en Estados Unidos. Sin embargo, aquí también tenemos una relación como compleja, ¿no? Porque, claro, eh, era como que se dieron muchos elementos para que salía mucha gente eh, ese día, ¿no? Pero vemos como dentro de esa, de alguna manera, fal falsa conciencia, si se podría decir hay un compromiso con las vidas negras estadounidenses por esa parte también de imperialismo cultural que también viene de, de la parte de la afro, pero no hay un compromiso real de ciertos sectores de la sociedad que ponen su cuadrito negro por, por Black Lives Matter, pero no se compromete en ningún momento con, con las vidas negras de aquí, de su país, de su ciudad, de su barrio. Entonces de alguna manera nuestra relación siempre ha sido de apoyar, aprovechar estos marcos a nivel político para de alguna manera mover nuestras demandas eh, locales pero no, lastimosamente todavía no hay esa conversación tan necesaria que tendríamos que tener con, con el movimiento. Pepe es tremendo. O sea, con la peli hace poco había una crítica que era como el afroamericano, Rubén H. Bermúdez. O sea, hay un rollo ahí como lo que dice él, ¿no? como no todos somos afroamericanos, por favor. Y quería decir que aquellos días, por mucho yo tratase de evitar la imagen del pie en el cuello, eh, la veías, aunque lo, intento, aunque lo quitaras, cambiabas y estaba ahí, ¿no? entonces eso al final hace que la gente salga ¿no? y sin embargo todo lo que pasa en el Mediterráneo está oculto, o sea, hay una cifra, se oye algo, está el activista, está no sé dónde, y está avisando de que está pasando esto, pero es algo que no terminamos de ver del todo, ¿no? como que no somos conscientes de que en Mediterráneo mueren miles de personas todos los años. Oh, lo que ha pasado hace poco en Villaverde. O sea, han disparado a una persona negra, supuestamente porque estaba, estaba con un cuchillo, y hemos visto cómo nuestros casos, donde haya una persona blanca con un cuchillo también, se le ha reducido de otra manera. Y a esta persona directamente la han matado. ¿Y cuántas personas salieron a la calle? Éramos 15. El día que se convocó la concentración, 15 personas en ese día, en el barrio Villaverde. Pero no tiene ningún tipo de... San... Probablemente quien vea este vídeo en el territorio español no sepa de lo que está hablando Jason. No, no tiene repercusión. O sea, si abres el telediario con la imagen del tipo disparando, quizás sí suceda todo eso. Pero es que se sigue ocultando. O sea, cada... todos los años hay alguna muerte en esas circunstancias, o una paliza de una panda de nazis, o alguien... han dejado a alguien en silla de ruedas, o... Siempre pasa. Yo, desde que tengo uso de razón, esto pasa. Y recuerdo con emoción cuando estuvimos en Senegal y estuvimos con Marra, que es de allí. Y entonces, justo en esos momentos, eh, la policía de Madrid persiguió a, a un vendedor ambulante, a Mame, y, y murió. ¿no? Vamos a decir que, en última instancia, bueno, vamos a dejarlo ahí. Y entonces él tomó el micro cuando le tocó hablar y empezó a hablar. Y dice: Yo, desde que estoy en España, he visto morir, no sé, 12 personas senegalesas y nunca ocurre nada nunca se te pasa claro tú fíjate la estructura de un cie no son cómo son las ventanas están cerradas no se sabe qué está pasando ahí dentro alguien que no sepa que es un cie no sabe qué está sucediendo ahí incluso la manifestación antirracista o sea la manifestación antirracista que ya llevamos convocando desde hace cinco años en, era en recuerdo de Lucrecia Pérez no en plan, y al final es es no hay esa, o sea, que hay diferentes elementos, tal no pero no hay esa respuesta que hubo por el asesinato de Joe Floyd, una persona negra que está a miles de kilómetros, a miles de kilómetros, ¿por qué? Porque realmente hay un desplazamiento mental de luchar por los derechos de la persona negra en Estados Unidos, pero no por los derechos de la persona negra aquí. Y cuando tú le interpelas desde ese marco, de una forma amable, en plan de oye, tal, gente, encima que me preocupo, <ríe> encima que salgo, me viene a echar la, la bronca a esta gente y es como, mira, o sea, es un desgaste constante, o sea, porque le estás diciendo, ¿no? O sea, no te estoy diciendo que no te comprometas con los derechos de la persona negra en Estados Unidos, por supuesto, pero también con los derechos, si vamos hacia ese marco, también con los derechos de las personas negras, eh, líderes sociales en Colombia, afrocolombianos que están siendo asesinados cada X tiempo, también con líderes de diferentes partes, con la comunidad afrobrasileña también, o sea intentemos romper ese marco de imperialismo cultural estadounidense en el cual simplemente importan las vías negras estadounidenses. ¿no? Si quieres, a nivel interna internacional, pues plante también planteemos otros otro, de alguna manera compromisos. Pero primero empieza también por comprometerte por la vida de la persona negra que vive encima tuyo, de tu casa. ¿no? En un en término de, de intentar también buscar un compromiso más cercano, no simplemente de poner un tweet o poner un este negro en Instagram o, o lo que lo que sea no entonces creo que que bueno yo creo que ya lo he dicho todo ¿sabes? Vale, o sea, simplemente decir que dentro de Conciencia Afro hay un espacio afrofeminista, que hay diferentes hermanas y una de las hermanas que, la que impulsó, digamos, este espacio es Esther Mayoko y que de alguna manera ese espacio va a seguir estando en el nuevo, en el nuevo espacio. O sea, yo siento, como decirlo, cierta violencia por parte de algunas feministas blancas hacia las mujeres negras cuando hablan de su lugar, ¿no? tenido algún debate con alguna amiga, incluso, que, que dice que son luchas separadas, ¿no? Cuando digo, no, pero oye, el eje de la raza te puede afectar, ¿no? Y te lo niegan. O tweets muy desafortunados, ¿no? Hace poco fue el 25 aniversario del, del país semanal, hice un especial sobre mujeres, incluía mujeres negras y mujeres trans, ¿no? Y recuerdo, pues, muchos, muchos tweets con esta imagen, salían mi amiga Lucía, mi amiga de Sire, y no son mujeres, ¿no? Entonces, hay como un problema muy grave, ¿no? También recuerdo ir a Valencia y hablar de Lucrecia Pérez y de cómo afectó a mí cuando vi cuando la mataron y bueno, cuento ahí mi anécdota personal, digamos. Y alguien decía que habían quitado eh, la plaza Lucrecia Pérez para llamarla, no recuerdo, ¿no? pero una feminista blanca así mítica. Como que hay una anulación de que las mujeres negras también pueden hablar y tienen su agenda y tienen que mirar de igual a igual digamos, al feminismo blanco y desde ahí poder construir... Esa subalternancia que se le propone, desde mi lugar de hombre, no me parece aceptable. Y, y la parte también, el ataque constante que han sufrido afroféminas. O sea, cuando se, cuando han, saca, cuando se han puesto, digamos, en contra de. O digamos, han, ma, han manifestado una, una posición contraria a la huelga o tal. O sea, ha sido un ataque, una avalancha constante, constante. Y desde esa parte, ¿no? Porque. Claro, y esto es, lo, se, se lo deja muy claro ya incluso Du Dubois en, en su momento, ¿no? que habla de esa separación entre obreros blancos y obreros negros, ¿no? porque aunque no haya un capital material que favorezca del todo a los obreros blancos, hay un capital social que sí favorece a los obreros blancos y hace que haya esta separación. Los, los movimientos, la propuesta de izquierda y movimientos sociales, feministas, disidentes sexuales, eh, por la justicia social, constantemente dejan, dejan este, este, fuera el eje racial y lo que hacen es favorecer constantemente, aunque sean movimientos críticos, la blanquitud desde sus espacios. Entonces, el movimiento feminista, eh, disidentes sexuales, por la justicia social, que no inter, interpreta de su análisis para, la, para hablar de las desigualdades estructurales metiendo el eje racial, al final acaba reproduciendo la supremacía blanca. Una inocencia, ¿no? Pero pues, mi, feed, mi feed en Instagram el 8 de marzo, pues, vamos, una distancia muy bestia, ¿no? Pues a la huelga, a la huelga, que no vaya a la huelga, esquirol, esquirola, bla, bla, bla, bla. bla, bla. Eh, mi mamá está limpiando la casa o cuidando a los niños mientras tú te vas a la huelga. ¿Qué sucede? O no quiero estar... En la, en la fila 800 tocando unos tambores, ese no es mi lugar, ¿no? entonces siento que ahí hay un burbujeo que tarde o temprano tendrá que cambiar.